Tengo esta cosa de no saber qué escribir. He estado estos días queriendo hacer cosas que no me atreví a hacer y que al hacerlas me sentía muy desnuda. No es una sensación tan literal, es más como cuando se está aprendiendo algún tema nuevo en clase de matemáticas y en primeras te pasan al pizarrón para resolver algún ejercicio y tú, sin entenderlo del todo, te levantas e intentas resolverlo con miedo a equivocarte y a quedar en ridículo frente a todos mientras sientes el peso de la mirada del profesor sobre tus hombros. Y no, no quiero hablar sobre el pánico escénico, la ansiedad social, el síndrome del impostor o de la mismísima ansiedad. En este video vengo a hablar sobre la vulnerabilidad. Este tema me ha venido costando desde hace algún tiempo He querido desarrollarlo un millón de veces pero como con todo lo que cuesta Mis profundidades se han resistido Fervientemente a hacerlo Es que para hablar de vulnerabilidad Es necesario aprender a ser vulnerable Y pues mi guerrera y protectora interna Pues no lo ha querido realmente permitir Si una se quita la coraza Se entrega al dolor, al sufrimiento Pero si una quiere amar, sanar Y conectar con los demás Necesita entregarse con vulnerabilidad La comodidad imita la relajación Y cuando estamos cómodos Se van las capas, Sí, algo así como como si fuéramos cebollas. Para dar un ejemplo un poco más general, podemos ver en esta tira cómica de Cassandra Calling cómo la protagonista está en su sillón y decide quitarse el brasier y aflojarse el pantalón para sentirse más cómoda dentro de su casa. Algo similar podemos ver en esta tira cómica de Lies Mary, no sé si lo estoy pronunciando bien, del famoso comic Nemi, sobre todo en la última parte donde la protagonista se quita su cara, que simbólicamente es una máscara. Y muy generalmente esto pasa cuando estamos solos. Viviendo sola he conseguido sentirme más tranquila. Al no tener que plantarle la cara a la gran otredad, durante varias horas al día, estoy simplemente entregada a la libertad. Me he dado cuenta que es porque la protección psicológica que nos ponemos llega a materializarse en un espacio rodeado de cuatro paredes. Que en las mejores circunstancias llamamos refugio. Y pues es en ese refugio que la máscara se va y nos dejamos ser en la privacidad. Nadie nos mira, nadie nos juzga, nadie espera nada de nosotros, solo nosotros. Por algo es que muchos escritores y pintores se aíslan. Pues es en la soledad que el verdadero ser se siente cómodo de mostrarse y de salir. ¿Y por qué no simplemente nos sumergimos en esa zona segura? Pues es diferente para cada quien. Probablemente una persona extrovertida no sienta que esta sea una zona segura. Hago paréntesis para decir que no me refiero a todos. Contrario a una persona introvertida, quien disfruta de la libertad que se encuentra en la soledad. Siendo la soledad probablemente su zona de confort, como en mi caso. El problema radica en que si no se aborda con cuidado podría llegar a ser peligroso. Más que nada tomando en cuenta que somos animales sociales y que dependiendo de la persona, mucho tiempo de soledad podría generar psicosis. En mi caso, siendo una persona introvertida y NFP, me siento completamente cómoda estando sola y quedándome en casa. Sin embargo, tengo ambiciones que cumplir y aún no me alcanza para ser ese alguien que quiero ser o para considerarme como ese alguien que debo ser. Y quien deseo ser es una persona que no teme esforzarse para conseguir lo que quiere, quien convierte su sensibilidad en una verdadera fortaleza. Y es aquí que al querer estar en estos medios que te visibilizan, comienzo a sentir que la única forma de lograr lo que quiero es siendo vulnerable. Intentando mejorar mi sketch arquitectónico, porque la verdad es que no lo había intentado lo suficiente en el pasado, me he dado cuenta lo necesario que es salir y enfrentarse a la incomodidad o la inseguridad. De si me siento aquí o me siento allá. De si me están viendo o no Si quienes me ven piensan que lo que estoy haciendo es suficiente para sus ojos Si le falta o si es demasiado Y cómo no sentirse vulnerable en el momento en el que decides compartir con el mundo tus obras Tus pensamientos, las cosas que creas Y tener que enfrentarte al miedo de que no le guste a nadie Estas son las pruebas de la vulnerabilidad es como si comienzas a jugar en un juego de mundo abierto pero más como si estuviéramos en Sword Art Online. La vulnerabilidad se convierte en esa parte del mapa que no podemos ver. Y lo refiero porque la sensación de que es algo real convierte al riesgo en un miedo real. No como un miedo ficticio y temporal que se tiene que superar para pasar el juego. Porque en los juegos no arriesgamos nuestra vida, pero en la realidad sí. Entonces la vulnerabilidad se convierte en esa parte del mapa que no podemos ver. Y que a la vez tememos recorrer... Al no conocer la cara del enemigo, o creer que este enemigo es más grande de lo que realmente es. Cuando en realidad este sujeto no es más que las voces de inseguridad que están en nuestra cabeza. Y que nos advierte de la llegada de ese monstruoso ser que va a acabar con nosotros. Y que a la final solo nos limita. Seamos objetivos. Si mi intención final es la de mostrar las cosas que hago mediante mis blogs, mis TikToks y mis posts de Instagram. Porque, seamos sinceros, vivimos en una era en la que personalmente considero necesario utilizar las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance para hacer crecer aquello de lo que queremos vivir. Y si cedo ante esa sensación de inseguridad, de miedo de exponer aquello que no, no considero perfecto pero que considero ya terminado, nunca voy a llegar a donde quiero estar. Para dar un ejemplo, voy a tomar el último tiktok que subí, que fue un blog que no pude hacerlo como los anteriores blogs semanales, y había bastante tiempo entre cada momento que logré documentar, grabar, y en ese momento mi mente decía, va a tocar borrar, porque no sigue la línea de lo que estábamos haciendo, entonces tuve que preguntarme de si valía o no la pena, así que recordé, no sé si es que era algún youtuber o quién habrá sido, que había dicho que para estas cosas de las redes sociales vale más la cantidad que la calidad. Y es algo que me cuesta digerir, pero ya nada. Pero tuve que hundirme en ese vacío e incómodo de la vulnerabilidad Con la ansiedad y con todo lo que te da Y decidir hacer ese vlog de una vez por todas Y que sea lo que tenga que ser Y ojo, tampoco es que piense que los, los, los otros videos que subí Tengan que vestir a la calidad del mundo Que me habría encantado tener Pero la intención de hacer vlogs va más allá de que salga bonito Sino de realmente tratar de generar bonitos recuerdos a los cuales poder acceder fácilmente. O al menos yo lo veo así. Eh, la intención de romantizar la vida para poder vivirla con mayor plenitud para que en los momentos oscuros, los momentos azules, pueda ver las cosas buenas que han pasado y no sentirme mal con mi existencia. Y pasa igual con el arte porque es una forma de expresión y al ser una forma de expresión no siempre va a ser bello, no siempre va a ser como uno espera y son cosas que a veces nos cuesta aceptar y en esas estoy. A veces lo acepto más fácilmente que en otras ocasiones como en esta, esta me, me costó un poco más. Más que nada por la inseguridad que me genera a ver ese sketch arquitectónico que subí por ahí, no me gusta. Pero sé que en algún momento del futuro me va a gustar lo que haga con respecto al sketch arquitectónico. Me ha sido más fácil con otras cosas, como el haber subido esos dibujos feos del Witchtober de este año y que por cierto no continúan porque me acumulé de cosas y ya no pudo pasar. Y en cuanto a los videos de YouTube, me di cuenta de que hay mucho lapso entre videos. Y como quiero hacer una costumbre y quiero hacerlo igual una vez a la semana, no queda más que soltar, dejarlo al azar, dejarle al universo para que se encargue de lo que tenga que llegar a este medio. Siento que esta cosa de ser vulnerable nos permite encontrar nuestra verdadera voz, darnos un resignificado y entendernos mejor, comprender el porqué de los resultados... Y creo también que de alguna forma potencia los resultados al futuro, ¿no? Porque es lo que pasa cuando uno aprende, como ya lo dije antes, creo. Uno no se siente tan cómodo cuando está haciendo algo que no sabía hacer. Y más que nada cuando estás muy acostumbrado a hacer cosas que ya dominas, entre comillas. Porque creo que eso de dominar es muy lejano, excepto para un practicante de muchos años. Pero bueno, es diferente, es diferente cuando eres nueva, cuando... Ya estás acostumbrado a algo Sobre todo cuando eres no Estás en la fase más vulnerable de todas Y bueno Eso es todo por este video Ya se acaba el año Ya se acaba el año Y el próximo año nos va a ir muy bien a todos Y te lo digo a ti Nimo Editora de este video Nos vamos a comprometer a Hacer un video la próxima semana Y todas las semanas venideras Ya tenemos una lista de videos Así que hay que cumplirlos, este año va a ser diferente, este año va a ser la excepción y si sí lo vamos a lograr. Y igualmente, todos los que están viendo este video van a lograr todo lo que quieren porque vamos a hacerlo juntos y nos va a ir muy bonito. Ya nos vemos en el próximo video. Gracias por pasarse. Por favor, no te olvides de suscribirte y seguirme en las redes sociales. No olvides que hay stream todos los martes y jueves en Twitch de videojuegos, especialmente el Genshin. Entonces ahí nos vemos, cuídense, bye bye.